Llegamos a, al ecuador de la mañana con Jorge de Blas, que bueno, yo creo que se va a sentir un poco identificado con nosotros y nosotros con él, porque él comienza su andadura organizando un festival de publicidad en la Universidad. Y después de eso, pues a día de hoy, eh, ya ha organizado siete ediciones del Festival Inspirational. Eh, él eh, es director de formación y eventos en iap y ha organizado seminarios eh, para la Asociación Española de Anunciantes, ha participado en el Festival del Sol y en el Festival del Chupete. Así que gracias Jorge por venir y estamos deseando escuchar. estuve en tercero, hasta lo organizan los alumnos de tercero y cuarto, hasta que no estuve en tercero tampoco me daba mucha atención. Luego en cuarto me involucré en el proyecto, eh, quedé tan contento, yo estudiaba publicidad y comunicación visual, eh, la, la, la carrera de comunicación hacía una, otro festival que era de cortos, que se llamaba ADN, y al final quedé tan contento con el de publicidad que el año siguiente hice el de ADN, luego ya me tocó salir al mundo laboral, como os tocaba vosotros el año que viene, y ahí entré a trabajar en el programa de la publicidad, eh, con Jesús Díaz, estaba ahí encantado. Hicimos una jornada en el Instituto de Empresa, donde trajimos a Coca-Cola, y Fondo de Marcos de Quinto, estas cosas que nos hacen tanto ilusión a todos. Y la verdad es que eh, flipé. Eh, me enteré luego que IAB, que es donde trabajo, que ahora hablamos de IAB, me enteré que IAB iba a organizar el Festival Inspiracional y, y fui a hablar con Antonio, que es ahora mi jefe, para ver si yo me podía incorporar ahí y, y formar parte de la, la verdad es que fue muy gracioso, porque la primera vez que fui a ver a Antonio, Antonio también estaba un poco perdido. Ellos tienen una agencia de, de eventos, que era eh, Remo, y, y ellos pues, lo tenían un poco ya organizado con la, con la agencia. Esto era julio, el festival era en noviembre. Vosotros, me contaba Maya, lleváis desde que ha empezado la carrera en octubre noviembre, desde este, de este año, lleváis organizando esto. Sabéis lo que cuesta organizar las cosas. Eh, que está bien porque valoráis el trabajo. Hay gente que, que está montando cosas, Entonces, bueno, ellos tenían la, la, la agencia, Remo, y al final dijeron, oye, pues incorpórate, y haces el nexo entre las dos cosas, y, y, y a ver que llevo ahí desde el año 2007, hemos organizado siete festivales, y ahora os iré contando un poco de los festivales. Os quiero pedir una cosa, un favor. Eh, os voy a contar cosas, porque creo que a mí me hubiera gustado, entonces, si hubiese estado ahí y, y empezaba a contar eventos, me habría gustado que me contasen eh, cosas como ya las que os voy a contar, pero cosas chulas las que me siento orgulloso de haber hecho y cosas en las que hemos patinado que nos hemos pegado. Y tampoco está bien que esto lo contéis. Lo que contéis vosotros lo que hacéis vosotros. ¿Vale? Eh, ¿Sabéis lo que es IAB? ¿Alguien sabe lo que es IAB? Os voy a pedir muchas veces participación, o sea que espero que levanten mucha mano. ¿Quién sabe lo que es IAB? Vale, nadie. Perfecto. IAB es una asociación eh, que nos dedicamos a cada vez inviertan más en, en digital. De hecho, esta mañana hemos presentado el estudio de inversión, donde al final es, se refleja el trabajo que hemos hecho durante todo el año y cómo va la, la inversión. ¿vale? Eh, en IAB hacemos diferentes cosas, hay el departamento de eventos y formación, que es lo que llevo yo. Aquí, en, el, en, el, en, en IAB, funcionamos a base de comisiones. ¿vale? Hay una comisión de agencias creativas, donde hace ya siete años eh, nos piden... Les piden, yo todavía no estaba incorporado, les piden que monten el, un festival puramente digital. ¿Por qué? Porque hasta ahora le, ellos inscribían piezas o campañas en el Festival del Sol. El Sol tiene eh, categoría de tele, radio, exterior, digital, y o sea, exterior y no tenían una de digital. Ellos inscribían ahí, pero claro, es un festival global. Y ahí nos sentiremos más cómodos si podemos inscribir un festival puramente digital. Entonces, como IAB, era la asociación que representa el Digital, se lo Y entonces de ahí sale eh, el primero, que se llamó eh, Inspirational Festival, el primero, que, era, que, que, que aquí pusimos el, el Ips, que fue el primer patinazo, porque en los siguientes años, tres cuatro años después, la gente seguía llamando al festival el Ips. y no, es, no se llama IMSS, se llama Festival Inspiracional. ¿vale? El primer año, pues como siempre que haces algo nuevo, tienes que intentar romper de alguna manera, porque si no más la saturación de eventos, de eventos que hay, pues tienes que hacer algo distinto. ¿Qué hicimos? Nos fuimos al IMAX, hacíamos las conferencias, teníamos conferencias plenarias en el auditorio, que está muy chulo, pero luego hacíamos conferencias en autobuses. Convertimos el IMAX en una estación de autobuses, en cada autobús había 40 o 50 personas, y el ponente, mientras daba una vuelta eh, por Madrid, pues dábamos las, las conferencias ahí. Eh, fue muy divertido hubo conferencias muy chulas, Hubo, hubo oponentes que se marearon, hubo oponentes que el se, semáforo se ponía en rojo, un frenazo, otros para adelante, hicimos un concurso, la verdad que estuvo gracioso y conseguimos salir a las teles, con lo cual eso hace que te posiciones, porque el primer año cuando organizas algo, eh, pues eh, prometes mucho porque no tienes nada, no tienes un bajel para poder avalar lo que estás montando y entonces con bueno, nosotros pues hoy vamos por ahí eh, eh, eh, a vender los patrocinios porque esto hay que financiarlo de alguna manera. Pero claro, ya vamos para lo de ciego. La primera vez que montas algo, te dejas 20.000 flecos. Eh, todos hemos organizado una vez un cumpleaños, que es un evento, a pequeña escala. Pero es un evento, un viaje tal, luego se te olvida, eh, no, nos vamos a ir de viaje a Ibiza y no nos vamos a gastar. Eh, no se cuánto en el viaje y luego alquilamos ahí un coche y tal. Pero se te olvida calcular el taxi, que va desde no sé dónde al segundo. Se te olvida Al final siempre todo cuesta mucho más de lo que esperas. Y aquí pasó, y el paso que casi costó el doble. Entonces, claro todavía es he la previsión de patrocinios, luego era el doble, entonces teníamos un agujero, fue una situación un poco graciosa que se nos convertía el año pasado al año siguiente, que ya sabías de qué iba a ir, pero tenías el agujero del año anterior que había que pagar. ¿vale? Esto no os lo contamos, son las cosas que os digo que, que no te tenéis. ¿vale? Y luego el siguiente año lo que hicimos fue eh, montar el San Inspiracional. ¿vale? Nos fuimos al convento de Guadilla y aquí lo que intentábamos era eh, que los ponentes nos contasen en qué se han basado para montar algo trajimos, por ejemplo, a Pedro Jota, que nos contaba cómo había montado el periódico, o, o trajimos a Luis Basat para que nos contase sus inicios y cómo llegó a montar la agencia, cuando habló con con Ogilvy. imagino que todos sabéis la historia porque, porque esto sí que es parte ya de la, de la historia de la publicidad, ¿vale? Y entonces montamos, se eh, ha y la llamamos Fe en Internet, porque siempre lo que hacíamos era montábamos bajo una una un envoltorio o una idea creativa, contábamos, El primer año de la estación de autobuses, el segundo año de dónde nos viene la inspiración, con lo cual siempre teníamos un concepto creativo en el que nos basábamos, hacíamos luego las ponencias y luego siempre la, la entrega de premios, porque era, como hacéis vosotros, una serie de conferencias, nosotros no somos cuatro días, es un día y medio, y luego la, la entrega de premios, ¿vale? Siguiente año, le llamamos Inspiración en Life, y ven Directo, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, lo bueno del sector digital y lo queríamos transmitir ese año con el festival, eh, es que en digital eh, todo funciona. Perdón, no todo funciona. Todo funciona en tiempo real. ¿vale? Si Hugo pone un post muy chulo y de repente eh, empieza a tener eh, mogollón de seguidores, mogollón de repercusión, tal pues él puede más o menos ver cómo va. Pero si pone algo y no funciona, en dos minutos, diez, dos que sea puede volver a cambiarlo, a dirigirlo, o poder, no es eh, otros medios que no tienen esa facilidad y esa rapidez. Y eso es lo que quisimos transmitir. Y este eh, fue la primera vez que asumimos internamente la organización del festival. Decidimos quitarnos la agencia por una cuestión de eh, madurez del, del staff y por una cuestión de no teníamos dinero para pagar todo. Los patrocinios, tú eh, y aquí los, los que habéis conseguido eh, eh, la financiación para poder hacerlo, habéis visto lo difícil que es. Y tú hay veces que quieres esto, pero al final consigues esto. ¿Por qué? Porque la pasta sabe muy bien cuánto te puede dar eh, en función de lo que tú le puedes dar a él. ¿vale? Y entonces decidimos quitarnos la agencia, hacerlo primera vez eh, internamente. Es el año que más hemos disfrutado porque, porque nos tocó una responsabilidad importante. Éramos dos organizando esto. Antes había una agencia. o sea, Sabéis las agencias, aunque trabajen 30, 40 o 60 personas en una agencia, a una cuenta a lo mejor hay dos, tres o cuatro. O sea, que no es que estuviese... y aquí entonces eh, lo que hicimos fue eh, intentar hacer todo en, en, en directo, ¿vale? Por ejemplo, la entrega de premios antes de la entrega de premios siempre ponemos un vídeo, eh, un vídeo introductorio muy chulo que al final el único objetivo es eh, que la gente ya se vaya sentando eh, y se calle y preste atención a la entrega de premios que es lo vamos a hacer. Imaginaros que aquí ahora os vais a justo antes de que ellos salga, os vais a tomar algo. Llevo aquí, estáis todavía hablando, la luz encendida, tal, yo me pongo a hablar los primeros cinco minutos, no me hacéis ni caso. Si yo, directamente antes de eso, apagamos las luces, ponemos un vídeo impactante, vosotros ya os quedáis escuchando cuando acaba el vídeo. Dos minutos o tres después ya tengo vuestra atención. ¿vale? Y ese era el objetivo que hacíamos con los vídeos siempre antes de la entrega de premios. Y este año, ese año decidimos hacerlo en directo. ¿Qué hicimos? Unas cartelas grandes montadas en cartón pluma, entonces iba saliendo gente y iba pasando el mensaje que nosotros queríamos ir contando, lo hicimos en directo. Esto, que está muy chulo, y va al hilo... Como de, de, de, del concepto creativo de ese año, lo hicimos realmente porque no teníamos dinero para hacer el vídeo. ¿eh? Lo que pasa es que pues, lo hilamos muy bien y quedó al final eh, pues, bien, bien hilado y bien continuado. ¿vale? Pero realmente el objetivo o sea, era: no tenemos dinero para hacerlo, como lo hacemos? Eh, cuando hicimos IAB en directo, nos hacen este logo, que está muy chulo, y este logo al final, pues, un tío con una guitarra tal, y tal, nos venimos arriba y decimos: vamos a hacer un concierto. un concierto, tú llevas un disyokey le pones aquí, con una mesa, la mesa suele ser la que trae los altavoces, que la da la vuelta lo pone le pone una entera negra le ponemos un cable muerte este, y le damos al play y ya está, cuando montas un grupo tienes que sonorizar una sala eh, tienes que montar un escenario tienes que eh, eh, eh, eh, no me sale eh, los monitores, cuando pones los monitores de los grupos, bueno, sonorizar vale eh, eso requiere que hay que hacer unos ensayos, o sea, es eh, un marrón de cojones, muy chulo, me encantó y aprendimos un huevo, pero es un marrón porque al final se te va muy bien de presupuesto, muy bien de tiempo, pero bueno, íbamos a hacer un, conci un concierto en directo. tenemos eh, a pedir precio de grupos, un grupo conocido te pide 25.000, no teníamos. Eh, un grupo poco conocido te pide 15.000, un grupo que nadie conoce te pide 5.000, pero tenemos un problema, no tenemos 5.000 un grupo y aunque hiciésemos el esfuerzo de gastarnos 5.000 en un grupo, no tenemos eh, o sea, un grupo que nadie conoce, no, o sea, para que lo vas a comunicar, no da igual, si no nadie lo conoce. Y entonces lo que, nos vinimos arriba otra vez más y lo que decidimos fue hacer el grupo nosotros mismos. En IAB al final, hay eh, a día de hoy casi 200 empresas asociadas, en su día no sé cuántas habría, pues imaginaos 100, 120 y lo que hicimos fue mandar un mail a toda la base de datos de IAB, asociados IAB lo que dijimos fue, ¿queremos, cre queremos crear nuestra propia banda de música, si tocas algún instrumento eh, o cantas o tienes alguna habilidad en el escenario, eh, postúlate dinos eh, por qué deberíamos elegirte a ti, si tienes algún vídeo, total que lo lanzamos, Imaginar, o sea, eso que le das al, al botón de enviar, de, de, de, a ver quién le da, bueno, la, la, la respuesta fue brutal, eh, nos llegaron como 50-60 mails, yo, yo toco la guitarra y tengo un grupo de no sé dónde, yo toco la batería, Total, que Hicimos un, un, un grupo, al final nosotros, por lo cual no nos costaba pasta. Luego esa pasta que no nos costó no la gastamos en los ensayos. Eh, pero al final eh, hicimos un grupo en el que el batería era el director comercial de, de Unidad Editorial, el bajista era el bajista de Conchita, que trabajaba en Bocento, la cantante, que no recuerdo en qué agencia trabajaba, creo que en Wishy, era, era una cantante profesional que a día de hoy se dedica a de la música. Guitarrista lo mismo, era un tío que, que tocaba en grupos, o sea, que al final hicimos un grupo eh, muy chulo. De hecho, ese festival, a cualquiera que preguntéis, lo recuerda por, por el grupo que montamos. ¿vale? Porque esto, la verdad que estuvo, estuvo gracioso. Y entonces, al año siguiente, IAB hacía 10 años, y aquí fue cuando nos la pegamos, nos la pegamos tremenda. Hicimos Inspirarse en Wedi, nos casamos con el sector. O sea, ¿os imagináis esto? Cuando nosotros. Al final, que no sé ni cómo, conseguimos eh, aprobarles la idea porque el logo nos lo hacía, nos lo seguía haciendo el Remo, aunque ya no nos hemos montado el evento. No sé cómo terminamos haciendo esto. Eh, hicimos el evento, lo hicimos además ese año en el Palacio de Congresos de Castellana, que es el peor sitio que he visto en mi vida para hacer un evento por, por lo que esposo que es el sitio y, la, y la, la mala predisposición que hay para hacerlo ahí, ¿vale? Y entonces eh, se nos juntó el sitio... Con, con esta jugada, y entonces aquí nos, nos pegamos eh, de verdad el patinazo. ¿Qué pasa cuando te pegas un patinazo en un evento? Pues igual que vosotros este año, si al final eh, os sale de puta madre, pues el año que viene sacáis pecho, vais con una buena presentación, con un buen vídeo, vais a un anunciante, le pedís pasta, eh, la hace gracia y os, la, y os mete pasta en el evento. Muy bien, cuando pegas un patinazo, tu credibilidad se convierte en cero, con lo cual tienes que volver otra vez a de cero. Entonces, eh, después de esta, de esta de esta edición, nos replanteamos muchas cosas. ¿vale? Y aquí ahora os voy a pedir otra vez que me ayudéis. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Quién sabe lo que es? ¿Alguien que me diga qué es? Un león de Kansas. ¿Y esto? Un sol. ¿Y esto? ¿Y esto? Este lo sabe más, ¿eh? ¿Y esto? Por favor que alguien me lo diga que me deprimo, ¿eh? Esto es un inspiracional. Eh, si os fijáis, y esto negaré haberlo dicho, esta foto la he sacado de Google. Esta también. Esta también. Esta también. Esta la he hecho yo. ¿Sabéis por qué la he hecho yo? Porque no está en Google. Eh, Sabéis que... esto lo digo yo, sí no existe, podéis buscar cualquier cosa en Google, buscaros vosotros mismos, buscar cualquier cosa, la mayor chorrada, bueno, pues buscas eh, premios inspiracional y lo más que sale es el logo, pero no sale esto esto es un calidoscopio esto nos cuesta un dineral hacerlo, es un calidoscopio de verdad, eh, que funciona, que lo miras y funciona de verdad eh, y es nuestro premio y es lo que la gente debería cuando decimos Festival Inspiracional la gente lo primero que tendría que pensar es esto, porque si tú dices cualquier otro te sale un león, un sol un Efi, un chupete que seguro que os pongo y lo veis, ¿vale? Eh, llevamos siete años y en siete años no sale Google. Esto es, por, esto es una de las cosas que, que, que os pedía que no tuiteéis, por favor. Eh, o sea, tener tenéis que cuento esto, me cortan las bolas de verdad. Eh, entonces, tenemos que hacernos fuerte en algo, siempre tienes que meter el foco en algo. No podemos eh, traer ponentes, hacer una buena gala, vestirlo todo, porque al final continente se come el contenido porque al final las conversaciones, el festival se empieza a montar en febrero. De febrero a junio lo que hablábamos era ¿y de qué va a ir este año? ¿y cómo va a ser? <coughs> hicimos autobuses, hicimos un convento, hicimos un concierto. un concierto pero era no un festival, la gente lo recordaba por el concierto y nos preguntaba ¿y este año de qué va a ir? Y, y nosotros internamente decíamos ¿cómo que de ir, qué va a ir? ¿Será aquí va a venir? Hemos traído ponentes aquí que cuesta mucho traerlos. Ponentes que, eh, que, por ejemplo, Mike Ritchie, uno de los, de los gurús de Mobile en Estados Unidos, que te manda, le mandas un mail invitándole y te dice: Vale, iría, yo te cobro 33.000 dólares y además me pagas un billete en primera. Y tú dices: Hostia, no teníamos 5.000 para el grupo aquel, imaginaros 33.000. Entonces le dices: Oye, mira, perdona, eh, es que somos IAB, que somos una asociación sin ánimo de lucro, que nos dedicamos a fomentar el sector digital. Para chulas y tengo una repercusión y al final pues con esto todos crezcamos ¿no? y entonces el tío te contesta muy bien, pero, pero eso tú, yo no al final después de tres meses pues el tío te viene diciendo, venga vale voy y viene el turista, ¿por qué? porque ha tenido la, la esencia del festival y la ilusión que hay detrás vas montando al final el tío, el tío pues te está bien y es esto lo que tiene que recordar hostia que ha venido Mike Ritchie o que ha venido Fari Jacob que ha venido Pedro J, Luis Basar, Mogollón, tenemos más de como 150 ponentes que han pasado, de los que os digo, y 100 conocéis sin problema. Eh, y la gente nos decía, ¿y de qué va a ir? Entonces, o sea, era como, no, no, no, ¿de qué va a ir? no ¿Quién va a venir? Y entonces de ahí salió esto, que es vamos a hacer eh, vamos a hacernos fuertes en lo que de verdad tenemos que hacernos fuertes, que es en tener una entidad y en fomentar de verdad eh, el, el, el, los premios. ¿vale? Y entonces decidimos que a partir de ahora el festival iba a ser el año con el loguito, el loguito es el, el caleidoscopio, y la única variación iba a ser el año, el de 12, el 13, y como se imagina este año es el 14. ¿vale? Y entonces ya nos hacemos fuerte en algo. Eh, porque el problema que tienes es que cuando hicimos el de la boda, habíamos pegado un patinazo, nuestra que ya se había ido por los suelos, y cuando el año siguiente vas a pedir pasta, dime primero de qué va a ir este año. No, es que, claro, entonces ahí fue cuando de verdad nos dimos cuenta del problema de oye que es que no tenemos pasta este año. Entonces decidimos meter el foco en lo que de verdad tenemos que meterlo. Claro, cuando haces un cambio, está muy bien, porque los cambios generalmente no son cambios porque se va mejor y generalmente sobrevivirá mejor, aunque a veces también te la pegas, pero si haces un cambio ya es con algo, ¿no? Y entonces aquí lo que hicimos fue, el festival siempre estaba dirigido por, pues por una persona del sector y se decidió que a partir de ahora el, fest, el director del festival siempre iba a ser alguien relacionado con la agencia. ¿Vale? Aquí se incorporó eh, Adolfo imagino que lo conocerás, Adolfo González, que era, el, era director general de WISI y, y ahora, está, ahora está en Twice. Y entonces él estuvo dos años y con él decidimos hacer una serie de cambios importantes y tuvimos que hacer una en los patrocinios. Eh, nos salió muy bien. Ahora os voy a poner a después una cita de Enric Llové, eh, que es el causante además de que haya cambiado mi presentación. La semana pasada yo tenía la presentación hecha. Después de ver su ponencia la quité entera y la, y la volví a hacer centrándome mucho más en, en, en lo que creía que debía contaros por, por su ponencia. era después de una, una, una cita. Pero nos dimos cuenta que teníamos que cambiar, porque si tú le cuentas a alguien que has cambiado, pues, pues se lo puede creer, pero tienes que demostrárselo de verdad. Entonces lo que hicimos para los patrocinios es dividir el festival por zonas, porque hasta ahora nosotros pedíamos a los patrocinadores un dinero por patrocinar el festival entero verdad que la repercusión que tiene el festival es brutal, salimos en la tele y todas estas cosas que, que molan mucho, pero poner dinero es importante. Y luego os pongo un ejemplo de cuando le pides el dinero a alguien que lo tiene, porque la agencia es suya, o se lo pides a alguien que tiene un equipo por encima, eh, que al, al que tiene que ir elevándolo, y incluso si sea, tienes que vender muy bien porque el se tiene que vender a otro, a otro, a otro, y en ese otro, otro, otro no se tiene que desgastar, porque si no se, se, se pierde. ¿vale? Y entonces aquí lo que hicimos fue dividirlo por partes, de tal manera que dijimos, vamos a dividir el festival, y como tenemos un auditorio principal, vamos a llamar las Keynote, y patrocinio de Keynote. Y vamos a limitar el número, vamos a decir, aquí, máximo, cinco empresas que pongan X dinero. Y luego, vamos a los workshops, como solo tenemos seis, vamos a pedir menos dinero, y vamos a decir, solo una, una única empresa. Luego, eh, la zona de fuera, eh, en el festival lo que hacemos es, imaginaos que esto es un auditorio, y fuera hacemos una zona, llamamos la zona experience, que es una principal, muy grande, donde hacemos eh, espacios, lo llamamos espacios y no stands, aunque es lo mismo pero eh, intentamos eh, no asociarnos a la palabra stand, porque un stand está más asociado a una feria, las ferias se viene a vender esto es un festival, igual que el vuestro y aquí se viene a, pues, a ver cosas chulas a aprender, y entonces lo llamamos espacios y les condicionamos a que tienen que ser máximo cinco empresas con X dinero, pero eh, la acción que montes tiene que ir vinculada con la filosofía del festival. Tiene que ser innovador, tiene que tener tecnología, inspirar, de tal manera que alguien cuando vaya ahí lo vea y diga ¡Hostia, esto, esto que están haciendo mola. Por ejemplo, el primer año que hicimos esto, Microsoft llevó la Surface. La Surface es como un iPad, un tamaño de una mesa enorme. Y podría haber llevado ahí eh, productos suyos, que es lo normal cuando sí. llevas un stand y estás pagándolo, lo normal es, oye, pues te vendo lo mío. Y ahí lo que hicimos fue eh, vender, su tecnología a través de otra cosa. Entonces lo que hicimos fue cómo la surfis te puede aplicar, te puede aportar beneficios a la medicina. Entonces, imaginaos que tenéis una lesión de rodilla y entonces en la propia surface puedes poner aquí la resonancia, ahí pones la.. <risa> radios X. La, la radiografía, entonces el informe, entonces lo puedes tener todo aquí, lo puedes poner encima de otro, está, está muy chulo. entonces cómo esa tecnología podías aplicar. Pero lo que hacíamos era no vendas tu producto, sino vende tu producto en función de la, de la innovación, de hasta dónde puede llegar esto, ¿vale? Entonces, eh, la verdad es que tuvo muy buena acogida. Y luego, por último, podías patrocinar solo los premios, de tal manera que tú asociabas tu marca a una parte. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor si lo que dedicas es a... como Microsoft, pues a lo mejor solo quieres patrocinar a Zona Expedis. Pero si eres una agencia creativa, dices, oye, igual a mí me interesa patrocinar solo los premios, porque eh, yo, avalando los premios, le da un reconocimiento importante que a lo mejor merece la pena o si eres un medio, pues a lo mejor solo te interesan las, las policías. y la verdad es que esto tuvo bastante acogida, a día de hoy seguimos así porque los, los patrocinadores Ameas nos lo valoraron mucho, la, la opción de que fuesen pocos patrocinios por zona, también lo valoraron eh, eh, bastante y luego aquí lo que hicimos fue la entrega de premios teníamos que dar una vuelta eh, seria a la entrega de premios porque eso es lo que no hacer, lo que no hacer fuertes, por un lado el contenido, las, las ponencias, por otro lado la entrega de premios. Pero dándole bastante peso. Entonces aquí lo que hicimos fue, eh, contratamos a una empresa, eh, proveedor tecnológico, que ellos se posicionan como ingeniería de eventos. Es decir, oye, yo un escenario sí que este lo monto, pero a mí lo que me gusta es montarte cosas más allá de... de cosas más allá de montar el, el, los escenarios, tal, que ellos además lo llaman el hierro. Bueno, no, yo el hierro, sin problema, yo te monto lo bien. Pero ¿qué podemos hacer? Entonces hicimos un mapping muy chulo, no os he traído vídeos porque lo tenéis todo en, en, en Google o en YouTube, podéis ver eh, todos los vídeos. No quería ocupar parte de la presentación solo con vídeos, pero hicimos un big mapping al principio, eh, chulísimo. Yo estaba arriba del, eh, lo hicimos en, en, en un teatro, imaginamos como esto, y arriba había como dos habitas eh, dos más arriba donde estaba el control. Yo estaba ahí y la primera vez, yo siempre he estado en el control. En todas las, las galas, y la primera vez que vi en la gala que estaba todo el mundo con los, los móviles grabando. Yo reconozco que me emocioné, porque hasta ahora la gala de premios, pues bueno, estaba la gente unos mirando para un lado, otros para otro, haciendo lo que podía, tal. y de repente ese año estaba todo el mundo con los móviles grabando. Entonces vimos un mapping eh, espectacular. Y luego eh, llevamos a Johan Wall, el presentador de, de los premios de Antivir, que el tío es un showman, y, y lo hizo estupendamente bien. Y entonces. Con esos cambios, eh, lo que hicimos fue ganarnos la credibilidad que habíamos perdido con, con la famosa boda. ¿vale? Y otra cosa muy chula que hicimos, que eso sí que os lo he traído para que lo veáis, fue esto. Esto era la primera vez en España que se hacía, que era patrocinar la wifi de un evento. ¿Por qué? Porque cuando no tienes dinero para sacar el proyecto adelante, eh, porque esto estamos hablando de 2011, la crisis a nosotros nos ha venido mucho más tarde de lo que le ha ido a otros sectores, pero estamos tocados. En 2011 eh, tuvimos, tuvimos problemas eh, para sacar el festival adelante por, por pasta. Y lo que hicimos fue darle vueltas cómo podemos sacar dinero. Eh, si ponemos a las azafatas con unas camisetas con publicidad, sí, pero es que eso ya a no hacer los centros comerciales. Eh, y si ponemos, y si ponemos, y si ponemos, hasta que se nos ocurrió esto, eh, conseguimos liar a SmartClip para que nos patrocinase la, la wifi. Y a esta idea llegamos por un problema económico círculo de las antes, que fue el año que lo hicimos, en 2011, hacen pared con un, con un ministerio y entonces hacen barridos de frecuencia. ¿Qué pasa? Que tú montas una red wifi, imaginar aquí que montamos la red wifi, todos estamos conectados a Internet por wifi, el edificio de al lado hace un barrido de frecuencia, que lo hacen por seguridad, hacen más o menos dos a la hora y te tiras más o menos tres, cuatro minutos hasta que los routers se reinician. En esos tres o cuatro minutos tienes a varios patrocinadores que llegan y te dicen, ¿no hay Internet? Y tú como buen español dices, sí, sí hay, sí, entonces te dicen, no, mira, es que no hay internet, pero vienes si y dices, hostia, esa voz llamas al técnico y dices, sí, oye, tío, no hay internet. Dice, ya, ya, es que hay un barrio de frecuencia. Entonces cada claro, vez dices, hostia, esto me ha podido ser contado antes. ¿Qué hicimos? El año que hicimos esto, lo volvimos a hacer en el Círculo de Bellas Artes y lo que hicimos fue, eh, dentro del Círculo de Bellas Artes, nosotros inhibimos la zona, de tal manera que si hacía, imaginamos que aquí llegaba el ministerio y aquí empezaba el Círculo de Bellas Artes, nosotros aquí montamos una red de inhibidores. Y dentro de la red montamos otra red de wifi. De tal manera que sus inhibidores se chocaban con nuestros inhibidores, no llegaban, teníamos wifi. Eh, la broma nos costó 17.000 euros. Montar una wifi en un evento, imaginaos como este, cuatro o cinco días, pues te puede costar 2.500 3.000 euros, si el sitio ya está condicionado con, con línea telefónica, que es lo normal. 17.000 euros. Imaginaos eso cuando primero se encuentras a tu jefe. Lo metes en el Excel del presupuesto, lo metes ahí abajo, ahí como puedas. Para se lo ven más tarde de lo posible, y cuando lo te dicen, oye, ¿qué es esto? Pues, no, mira, es que esto es para que no se caiga el terreno, o tal. Entonces tuvimos que conseguir a alguien que lo pagase. ¿Vale? Y esta es la cita que os comentaba antes del evento que estuve el año pasado, el, la semana pasada, de Enrique Enrique es el director eh, general de Macan en Barcelona. Y dijo que vivimos en un estado de beta continuo. Yo cuando oí esa frase eh, me hizo mucha ilusión. Es básicamente es lo que hacemos. Vosotros seguro que este año habéis hecho algo que no habéis hecho el año pasado, no sabéis cómo va a salir, después la semana que viene haréis una valoración y diréis, oye, pues esto ha funcionado, no ha funcionado, repetimos, no repetimos, lo repetimos cambiando algo, ¿no? Y, y lo podéis decidir a base de qué, a base de hacer cosas nuevas. Eh, nosotros hemos hecho eh, un mogollón de cosas en las que nos la hemos pegado, no hemos podido llegar a sacarlo. Os cuento un ejemplo, el, el año pasado otra vez teníamos problemas de pasta este año también los vamos a tener no ha llegado todavía, pero ya os lo digo vamos a tener problemas de pasta como hemos tenido todos los años y entonces nos vamos a Kinépolis vamos a la sala 25 mil butacas y, y entonces en la pantalla son 250 metros cuadrados imaginaros, la pantalla puede ser como cuatro veces el fondo entero, no esta pantalla, el fondo entero a la pared y decimos, oye, aquí hay un montón de cosas se puede llenar. Entonces, oye, ¿y si liamos a alguien para que nos ponga un contador y lo ponemos arriba en una esquinita y ponemos el tiempo para, para que vaya el, el tiempo de la marcha atrás de la cuenta, cuenta atrás de la ponencia, y ese el ponente sabe el tiempo y no hay que avisarle que es bastante incómodo cuando le tienes que decir, oye, vete cortando. Porque además siempre se lo dices cuando está en el momento más interesante en es ese momento delta. dijimos, vale. Pero entre medias también se nos ocurrió, oye, ¿y si liamos a una, a una tele, a un fabricante de televisiones, metemos el marco de la pantalla y se lo vamos a vender y que nos pareciera el marco. Entonces nos venimos arriba, tenemos un contacto en el Samsung, llamamos, eh, sí, sí, vente mañana. Y mañana que nos fuimos, sin preparar nada, llegas ahí y se lo cuentas, eh, salimos de ahí con el alma hasta los pies. Y dijimos, qué mal lo hemos he hecho. O sea, oportunidades para reunirte con un Samsung, un LG, cualquier anunciante, tienes, o sea, contadas, contadas. Entonces ya puedes aprovecharlo bien. Nos fuimos de ahí, e imaginaros, o sea, este año es el octavo festival, el año pasado el 7, seguimos, seguimos cometiendo errores de novatos. Al final, vivimos en un estado continuo de venta, hay que hacer mogollón de cosas, pero hay que hacerlas bien. Eh, yo esto os lo cuento porque espero que de aquí también sacáis vosotros conclusiones y, y, y podáis eh, pues el día de mañana hacer cosas chulas y no meter los errores que yo he metido y que me quedan por meter todavía mogollón. Y entonces nos fuimos a ver a, a, a Samsung a la mierda, lógicamente, y nos fuimos con la cabeza agachada. Dijimos, esto hay que hacerlo mejor. Hay que enseñarle exactamente lo que le estamos diciendo. Porque no, sab no hemos sabido contárselo. Y entonces, como habíamos quedado con Filip, con que es amigo nuestro y está en, en Canal Cocina, dijimos, vamos a quedar con él para venderle el relojito con el contador de la aplicación de Canal Cocina. Y lo y Le integramos el huevo. Y entonces lo bueno es que dentro de IAB tenemos a Ana, que es una persona que diseña. y Dijimos, oye Ana, nos haces una integración de cómo quedaría la pantalla. Y entonces Vamos, eso sí que fue, vamos, te vas con, el, con un ejemplo de, la, de una PPT del año pasado, de un ponente, en el que le integra exactamente cómo quedaría. Entonces se lo cuentas y a los dos minutos le dices, oye, lo que te estoy contando es esto. Y dices, mira, es esto, y se lo enseñas. Y el tío dice, venga, hecho. Pégate con, con la Modena, que es la que tiene la pasta, y ya está. Te vas, almudena, ¿cuánto me das? Tanto, hecho. Y dijimos, pues coño, qué puta madre, ¿eh? vamos a hacer lo mismo. Entonces, el marco que le habíamos vendido a Samsung lo hacemos con el eje. ¿Qué pasa con el eje? Que no tenemos contacto directo del eje. Entonces, a través de una agencia asociada a IAB que tiene contacto del eje lo pones en sus manos. y Dices, oye, mira, esto tú se sí lo podrías vender, tal, eh, y es como si yo le, le digo a Maya, oye, Maya, eh, tú podrías, que, que conoces a Hugo, podrías coger y decirle a Hugo, oye, pues poner esto en el blog, tal, cual. Entonces, vaya y dice, bueno, vale, tal, entonces cuando sale un rato, ¿qué pasa? Que o le interesa mucho a ella, o al final la mitad de las veces se pierde, porque tú tienes mucho que hacer, como para hacer también lo de los demás. Y entonces se perdió. La, la petición y nada. Entonces, lo que hicimos fue, eh, vamos a ver qué contactos tenemos y si lo vamos a buscar, pero contacto directo. Es decir, vete siempre a vendérselo a aquel que puede tomar una decisión. Y si aquel que vas a vendérselo no puede tomar una decisión, no se lo vendas. Ya os voy a poner un ejemplo. Y entonces, lo que hicimos fue, nos fuimos a Clear Channel y dijimos, oye, Clear Channel, ¿y si hacemos el fondo de la pantalla como si fuese un movie en la calle y que parece que lo estamos viendo en, en un totem digital? enseñamos el montaje de cómo habíamos pensado, nos dijeron, adelante. Y nos lo vendieron. O sea, nos lo compraron. ¿vale? Con esto que os quiero decir, que al final merece la pena tener el contacto <coughs> exacto y perder tiempo en prepararlo bien, y en dárselo bien hecho. Eh, si tú previamente has hecho un trabajo de currártelo, ellos lo van a valorar. Si tú vas allí con el bolsillo y dices Oye, me da, da 15.000 euros, ¿me entiende qué? Imaginaos que pido ya ahora, me da 20 euros, no Ahora si yo te digo, oye mira Maya, que es que tengo que volver a Madrid, no tengo dinero, me deja la cartera, necesito 20 euros, nada, así que... pues ya a lo mejor toma, te lo dejo. Pero, pero ya le estás diciendo algo, ¿vale? Y esto fue lo que nos pasó con, con Ford. Lo teníamos montado espectacular. Sabéis que Ford, justo el año pasado, en la época del el, el, el tiempo del festival, sacaron una, un coche eh, eléctrico, que aparca solo. ¿Os acordáis el anuncio de la azotea de la tía que le daba el botón y aparcaba solo? Dijimos, esto es, esto es genial. Quinépolis es enorme, eh, nos pudo la invitación, ya nos cuento por qué, de Quinépolis, y entonces decimos, oye, pues eh, si vamos a ver a Ford, se lo llevamos bien montado, y decimos que metemos los coches dentro del hall, y que la gente, con una zafata muy mona, que invita a la gente a pasar, te sientas en el coche, le das al botón, aparcas solo, con lo cual vives la experiencia, eh, eh, muy bien, pero claro, es que casi se lo vendemos a la becaria, entonces la becaria tiene que contársela al otro, el otro tiene, no la escucha, el otro se perdió. Si, seguramente, si lo hubiésemos vendido pues, al de producto o al de marketing, pues, seguramente nos lo hubiese comprado. Porque pedíamos muy poca pasta, muy poca, y la idea era brillante. Bueno, para mí, lo pienso que era brillante. Porque el problema que nosotros teníamos y por eso pedíamos poca pasta es que nos habíamos ido a Kinépolis. Veníamos del Círculo de las Artes, que el, en la zona experience que os contaba antes son 850 metros cuadrados. Que tenemos para montar ahí stands, para dar ahí la fiesta, para hacer un poco la zona de networking. Eh, y entonces nos vamos aquí a Nebul y tiene 1800. Es el doble, poco más del doble. Y hay que llenarlo. Y claro, tu patrocinador le dice: Oye, ahora te doy este año, te doy el doble de metros. Y dice: Vale, muchas gracias, pero no tengo dinero para no es tan, tan buena y entonces por eso la idea de vamos a liar a una empresa de automoción y que nos metan coches los coches ocupan, le vale, ponemos unos conos un espacio grande para que aparquen y entre eso, oye, 200 metros que nos hemos quitado de aquí pues no conseguimos vender a ninguno que nos metiese en coches ahí y al final, suerte que al final a última hora metimos más patrocinios ocupamos el espacio y, y estuvo muy bien y os quería enseñar esto ¿esto sabéis lo que es? Es un nudo, unas de guía, unas de guía es el nudo corredizo. ¿vale? En una empresa, el que tiene la mano en el nudo es tu jefe. Y tu jefe está siempre apretándote y tú estás ahí tirando. Y estáis ahí todo el día. Los lunes aprieta, los martes está, los viernes voy a apretar. Y en un evento, el que tiene el nudo, la mano en el nudo, es el tiempo y el dinero. Porque tú aquí, a cualquiera, le dices, oye, Maya, vamos a hacer aquí un 3D de la leche y vamos a tal, no sé qué. Y le dice, venga, vale. ¿Cuánto vale eso? Tanto. Uy, no podemos hacerlo. ¿Cuánto vale eso? Tanto. Sí lo tenemos. Vale, ¿cuánto tardamos? Eh, cuatro meses. O es que el evento es de tu mes. No llegas. Entonces, eh, aquí hay un problema serio con esto. ¿Y qué pasa? Que cuando no llegas, tú aprietas a tus, a tus proveedores, que son los que siempre eh, son los que te cobran, los que se llevan la partida presupuestaria, y tú le dices, oye, yo no llego, no llego, no es que en esto me lo tienes que bajar. Imagínate si tú llegas a una, tienda, a una a comprarte un coche y dices al tío, ¿no, ¿cuánto vale el coche? 20.000. 20 Dice uno, uh, no, es que tengo 15.000. Dice, pues chico, yo te voy a dejar en 18. Dices, no, no, tienes que bajar a 15. Si te lo deja en 15, es porque le ha quitado los asientos de atrás, le ha quitado la antena, le ha quitado todo aquello para dejarlo en 15.000. Y eso pasa con los eventos. Nosotros siempre lo que buscamos es esto. Vamos a ver si nos salimos un poco. Esto lo hicimos con el wifi. Era la primera vez. Cuando nosotros llamamos a la empresa de wifi para que nos montara el wifi para decírselo, su primera reacción, como también era español, es de eso se puede hacer. Dice, oye tío, yo, yo, yo en mi casa cojo la red de wifi, le pongo mi nombre, la contraseña que quiero y ya está. Sí, pues aquí igual, vamos a coger la wifi, la llamamos con el nombre de la empresa, SmartClip, y el usuario de pronto, te conecta. Entonces cuando la gente se conecta al wifi pone SmartClip te conecta. Ya has hecho el eslogan con esto. Ah bueno, bueno, habría que verlo tal. Creo que se puede hacer, pero siempre, eh, porque tenemos la mentalidad española, en la defensiva siempre, oh, me compra un coche con aire acondicionado, ¿y tú para qué quieres eso? Entonces lo que siempre respondemos, me voy a no sé dónde, ¿y por qué vas ahí? La mentalidad que tenemos los españoles. Eso, en España tenemos un problema con el emprendimiento, eh, tú a cualquiera que le vayas a contar que vas a montar algo, le decimos, uh, te vas a dar una hostia, ¿y con el dinero de quién? Boa, es que, mira este, es que no saben que, como no lo he contado en ningún sitio, es que no se ocuparse. Eh, lo normal es, oye, mira, tengo una idea, tengo un proyecto, lo quiero poner en marcha, ya no sé qué, oye, pues, bien, eh, animarme ¿vale? pero no, pero no entonces, lo que todos buscamos hacer es esto y esto lo necesitas mimando muy bien a tus, a tus proveedores si tú les tratas bien ellos cumplen, porque al final el éxito de tu, de tu evento va en función de tus proveedores porque si a los proveedores les aprietas lo que pasa es esto una cosa es lo que pides y otra cosa es lo que te hacen si tú quieres el coche por 15.000 y vale 20.000 te va a quitar algo te puede, no, porque el que lo pone el de su bolsillo llega el comercial y te dice no, no te preocupes, llévate el coche y yo los 5.000 se los doy yo a mi jefe ya está, todo el bueno. pues no, te lo va a quitar a un lado eh, aprietas de audiovisuales y al final eh, esta sala aquí va a tener 16 altavoces tiene dos altavoces aquí como los de ordenador el del catering eh, los vasos eh, no tiene vasos, o, o el ejemplo que sigue ¿no? y entonces esta cita le ha sacado eh, Realmente, este señor es un budista. Es, pon tu corazón, tu mente, tu intelecto y tu alma incluso en tus pequeños actos. En esto reside el secreto del éxito. El éxito, y lo he puesto entre comillas, porque ¿qué es el éxito? Eh, en un evento, el éxito es sacarlo adelante, es llegar a un objetivo, es, es eh, poder llevar a cabo al final cuatro días de ponencias, una entrada de premios eh, muy chula, ¿qué es el éxito? ¿Vale? Entonces, eh, esto es un chico ligando en un bar, y entonces este tío, la chica está sola, tiene tiempo, le puede contar su película, le puede, de alguna manera le, la puede al final eh, convencer y tendrá éxito o no. Pero si ese tío lo vuelve a intentar aquí, en una discoteca, aquí no tienes la misma capacidad que aquí, ¿vale? Aquí eh, tú puedes coger, hablar con ella, le puedes contar tu vida, le puedes meter la moto, le puedes decir que tienes un descapotable, yo qué sé, le puedes contar cualquier cosa, al final la puedes persuadir y llegar a un objetivo ¿vale? aquí lo máximo que puedes hacer, eh, yo creo que es, pues igual te quedas con su móvil te vas a pescar a otra, a otra, a otra, lo que quieras pero por lo menos te quedas con su móvil y ya la semana siguiente si acaso pues intentas quedar con ellos. Sea, al final es totalmente distinto como adecuas tu mensaje en un eh, ambiente voto, y eso mismo pasa eh, con los ponentes os pongo tres ejemplos eh, este... ¿Le pongo a María? Eh, Alberto Vera, Faris Jacob. ¿vale? Eh, como veis, son tres perfiles totalmente distintos: un economista, de, eh, poco mayor, eh, un deportista de élite y un creativo. Faris Jacob es el segundo creativo más importante del mundo. El primero es David Boga, que estamos intentando que venga este año al festival. Y el año, hace dos años, cuando vino Faris Jacob, eh, invitamos a David, David Boga, no podía venir y él mismo, en un mail, nos invitó a. Faris, porque él entendió por qué buscábamos a él. Si eres el mejor creativo del mundo, tienes que venir aquí. Y él dijo, si no voy yo, que soy el primero, que vaya el segundo. Y, y entonces nos puso en contacto con él. Esto nos es mucha ilusión, porque que alguien te recomiende eh, está muy bien, porque significa que pues, igual lo estás haciendo más o menos bien. Porque yo os estoy contando cosas de patinazos que hemos dado y tal, pero son cosas internas que si yo no os cuento no sabríais, y seguramente no os daríais cuenta nosotros un ponente la noche antes te dice oye, que es que me da pereza ir mañana esto nos ha pasado eh que es que me da pereza ir mañana nosotros cambiamos el ponente de una noche para otra y nadie sabe esto, y esto os lo cuento a vosotros porque me habéis prometido que no vais a tutear. Eh, esto no lo cuentas y esto no se entera un patrocinador, no se entera nadie de hecho intentas que se entere eh, de que casi ni tus compañeros ¿vale? y entonces aquí nosotros para invitar a a Leopoldo Abadía lo que hicimos fue, eh, Gonzalo, que era mi compi por entonces, eh, se fue a la feria del libro, que estaba Leopoldo firmando libros, con sus dos niños, sabéis que Leopoldo, no sé si seguís mucho a Leopoldo, yo soy muy fan suyo, me he leído todos sus libros, el tío tiene 12 hijos, 50 y tantos nietos, no sé qué, es entonces dijimos, oye, hay que entrarle por ahí, Me vez de un mail, que sabíamos además que el mail los, los atiende su hijo, porque es muy importante cuando vas a invitar a alguien primero, antes es perder tiempo, que no es perderlo, pero es dedicarle tiempo primero a saber a quién vas a invitar, para saber cómo tienes que invitarle, quién es esa persona, pues dijimos, hoy eh, le vamos a invitar, es la feria del libro dentro de todo poco, y entonces Gonzalo se fue para allá, se fue con un libro que habíamos comprado diez minutos antes, para que le firmase el libro, tal, que le, ahí le invitó, y el tío se quedó contento. Claro, a Gonzalo, sus dos niños, tal, le gustan mucho los niños, le lo hicimos bien, y el tío nos confirmó y vino. En el caso de Alberto Vera, eh, este es piloto de, del Mundial de rallies. Eh, está chía de ruedas desde los 18 años. Es un tío que, que si tenéis la oportunidad de seguirle, de hecho recomiendo que veáis un documental que se llama Las alas del Fénix. Eh, que la verdad que pone los pelos de punta, entonces dijimos ¿cómo invitarle? Y aquí a través de un amigo de, de los coches, un amigo mío me dio su mail, yo lo invité. Vale, voy, pero te cobro 3.000 euros. Y yo le dije, no tenemos 3.000 euros. Y le dije, claro, es que ten en cuenta que esto es un festival de publicidad, donde vienen agencias de publicidad, agencias de medio, y se las nombré todas. Anunciantes, ¿por qué? Porque este tío vive de las marcas. Si tú le dices que aquí van a estar las agencias, pues igual me interesa eh, que me vean, me interesa darle la mano a este, tal. ¿no? Entonces me dijo, a que hay que estar allí. Y vino gratis. Y en el caso de Faris, como os decía, nos puso un contacto de David Boga. Nos dijo que venía. Y a la semana por ahí nos dice que no viene. Porque el festival eh, coincide siempre con Acción de Gracias. Y entonces nos dijo que no, que el tío, eso, el Estados Unidos, eh, es que no, Le que dijimos, no. Pues, que sí, que no, que sí, que no. Y entonces el tío, muy cachondo, nos contesta un mail metiendo a su mujer en copia y nos dice, oye, que yo quiero ir, pero es que mi mujer no. Y pues, lo tenemos hecho. El 50% lo tenemos. Bueno, el 50%... Desde el punto de vista de un chico, si fuese una chica diría, ni de broma, un 5%. Pero bueno, al final nosotros crecimos, pensábamos que era eran 50 y dijimos, venga, vale. Y entonces nos pusimos a hablar con su mujer, y dijimos su mujer, ¿no te gusta España? No, tal, qué, porque nos venís, tal. Y al final resulta que tenían una, no me acuerdo que eran si unos amigos o qué, que vivían en Marbella. Y dijimos, oye, ¿por qué nos venís toda la semana? Y entonces ya ella fue como, ah, que él se va de una ponencia y yo me voy a la playa con... No sé si eran unos primos, unos familiares o unos amigos. Total, que Al final conseguimos que vinieran. vinieron el lunes. El festival siempre es miércoles y jueves. la su ponencia era el jueves. Estuvieron hasta el miércoles en Marbella. El miércoles nos los trajimos en un ave. Eh, el jueves dio la ponencia. Este tío se quedó imaginaros encantados. Porque al final lo que hicimos fue vivir una experiencia con él. Siempre contamos lo mismo. Tú te puedes eh, tirar tres años ahorrando para irte a un viaje a Hawái. Te dejas 6.000 euros. Perfecto, lo hemos pasado muy bien, nos hemos dado muchos besos, nos hemos bañado en la playa desnudos por la noche, hemos hecho un montón de cosas, todo estupendo, y vuelves. Y al año siguiente te vas a Cuenca, se te pincha la rueda, en, ese, en una tormenta de cojones, te empapas hasta no sé qué, y al final, dentro de 10 años, cuando vuelves a recordar con tu mujer los primeros viajes que hiciste, no te acuerdas el de Hawái, te acuerdas el de Cuenca, porque el de Cuenca viviste una experiencia, porque tú te has dado muchos besos, al final todo el mundo se baña desnudos, es cosas normales, ¿no? Pero... Eh, Claro, se le pincha la rueda, llovía, no llegaba, tal, cuanto, estas cosas. Eso al final es vivir una experiencia, es lo que al final se, se recuerda. ¿Qué conseguimos nosotros con Faris Jacob? Que el tío vivió una experiencia. El tío se lo pasó de puta madre. Me imagino a los dos volviendo en el avión de vuelta. Joder, qué majos estos. Ay, ha sido una bomba, ¿eh? Nos han pagado el bañito en Marbella, tal. nos hemos dado a besos, nos hemos bañado desnudos, estas cosas. Y entonces, eh, lo que conseguimos con Faris es... No somos colegas, ni mucho menos, pero tú le mandas un mail, y dices, oye, queremos invitar a los clientes. tú tienes contacto y te dice, sí, toma. O te dice, no. Y le manda un mail copiando a los siguientes, y te dice, ¿le no, puedes dar contacto de tal? Y dices, hostia, te acabas de crear una red importante. ¿vale? Y esto mismo pasa con las marcas. Aquí os pongo dos empresas, eh, estudiando publicidad, entiendo que las, que las conocéis, B2B, es una agencia de publicidad independiente. Y eh, Publi España, la comercializadora de publicidad de Telecinco, os imagináis, ¿no? Ahí hay cincuenta becarios, 50 juniors, cincuenta tal, tal, tal, tal, entonces a ver ¿a, a quién vas a hablar de ahí, nos queda este, tal. Estos son patrocinadores del festival, ¿vale? Tú vas a b2b, b2B es de dos tíos, Fernando y Gorka, dos tíos de puta madre, le dices, oye tío, eh, ¿me metes pasta este año en el festival? Eh, podemos ofrecer esto, esto, esto, esto. Venga, vale, esto, esto, hecho. Oye, es que esto es verídico, esto fue ayer. Bien, tomamos el aperitivo, la plaza mayor. Oye, y ¿cuánto dinero tienes? Tengo esto. ¿Con esto qué podemos hacer? Esto, esto y esto. Hecho. Ya está. Cerrado. ¿Por qué? Porque la agencia es suya, toma decisiones, cerrado. Ahora, España. Desde marzo, eh, mails. Oye, mira que sí, tal, o sé sea qué. En septiembre, octubre te lo, te lo confirma. Volvemos a lo mismo con los ponentes. Tenemos que tener muy claro a quién queremos llegar, quién es, para ver cómo llegamos. Eh, a uno con un mail vale o tú tienes que, oye, pues mira, vale, evento tal, vamos a ver, vamos a ese evento, coincidimos con él, le damos la mano, nada más, no le contamos ninguna historia, pero este ya sabe quién somos y el lunes, no al día siguiente, no enviéis mails el día siguiente de un evento. Es decir, eh, si vais a un evento y la persona es alguien importante, eh, cuando termina su ponencia, eh, todos le piden tarjetas de visita. Y esa misma tarde o el día siguiente tiene 150 mails ¿Os imagináis qué hace, no? Va pasando así, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa y abre dos como mucho. Eh, no se lo enviéis ni ese día, ni el día siguiente. Esperaros. Entonces nosotros hacemos eso, nos esperamos, cogemos el, el lunes, los martes, el día que es, que ya se ha olvidado el evento, entonces le, le mandamos un mail, oye, ¿qué tal, tío? ¿no? <coughs> y no le cuentas. Le dices prácticamente, mira, te quiero liar en esto. Eh, si te interesa, te cuento más despacio, y si no, pues ahí ya nos veremos otra vez. Porque antes enviábamos unos mails así, cuando terminas de leerlo, como se lo estás enviando a un tío hasta un, a uno de los campos de Telecinco, dices esto, vamos a releerlo. Te lo vuelves a releer y tú mismo leyendo lo dices, lo que le estoy soltando este, y lo envías. Pues mal, si tú mismo, que tienes el, el estudio, el mayor interés, te aburres, imagínate, entonces al final lo envíale en cuatro líneas. No le líes, el tío está muy ocupado. Dile directamente, yo, te quiero liar para esto. ¿Te dejas liar? Sí o no. Si te dejas liar, te cuento más despacio. ¿vale? Desde hace un par de años lo que hacemos así, y con esto, hemos notado que vienen o sea que nuestro éxito es como mayor ¿no? eh, a la hora de, de, de traer ponentes ¿vale? pero todo esto tiene una conclusión vale, esta no todo esto tiene una conclusión que es, os debéis centrar eh, en ser felices, y más vosotros ¿por qué? porque tenéis que disfrutar eh, de nada sirve ir a un trabajo el año que viene cuando os incorporéis, os incorporéis ir a un trabajo, sentáis, os dicen lo que tenéis que hacer lo hacéis, os vais, eso un trabajes no vais a ser funcionarios, entonces lo tenéis que pasar bien, tenéis que hacer un buen equipo, tenéis que saber eh, sacar lo mejor de tu compañero, de esto le gusta, esto no, pues oye, vamos a hacer un equipo y vamos a trabajar en esto. Eh, eh, está cambiando el modelo de, de agencia, dentro de poco eh, ver, veréis una agencia que está siendo muy revolucionaria y precisamente está haciendo esto, que es eh, vamos a centrarnos en sacar lo bueno de cada uno, eh, si tú te dedicas al departamento tal, tienes 10 funciones y 7 se te da muy bien y 3 no, olvídate de las 3, porque la está haciendo obligada, la está haciendo mal, tal. porque a lo mejor esta persona de aquí, de esas 3, hace dos estupendamente, pues dáselas a ella. Y al final lo que haces es un equipo un equipo potente. Vosotros, vuestra única obligación ahora mismo es disfrutar. Yo espero que al haber montado este evento, eh, cuando hablaba antes con Agaia, me decían, nos lo estamos pasando muy bien, es muy enriquecedor, tal. La clave es esa. Si disfrutas, eh, tienes éxito. Eh, os recomiendo un libro de Carlos Blanco, todos sabéis quién es, que se llama eh, Los principales errores de los emprendedores. Y hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, que dice... Eh, no recuerdo porque el libro está basado en... Eh, él ha cogido a los 50 mayores emprendedores, pe, pe, eh, principales emprendedores de este país y les ha hecho, a base de los errores que han ido cometiendo ellos, ha hecho un compendio y ha hecho un libro, ¿vale? Lo que no recuerdo es si que eran así, los 50 o de un grupo más pequeño, pero todos menos uno habían montado su proyecto o el proyecto de los que había tenido éxito, porque los anteriores se lo había pegado, en un año en el que había tenido un acontecimiento importante. Se había casado, había tenido un hijo, se había divorciado... El, el, un, un, un acontecimiento importante, porque el estado de, la, el estado de ánimo eh, influye mucho. Entonces, eh, solo tenéis una obligación, la primera, que es ser felices. Luego, oye, el año que viene estáis trabajando eh, donde queráis o donde podáis, porque la cosa no está fácil, pero intentad divertiros siempre. No intentéis tener una actitud eh, funcionaria que no, va, que no va a ningún lado, porque al final os toca estar ahí. Yo siempre lo digo, oye, yo, mi trabajo es de 9 a 2 y de 4 a 7 y hay que intentar eh, disfrutar lo máximo posible. Porque es que si no, estás amarrado <coughs> todo el día. Pues, lo al de al lado. Y nada más, espero que lo que os he contado os haya servido de algo y cometáis la mitad de errores que he cometido yo, aunque ya os digo que a mí me quedan muchos y a vosotros también. Y eh, como veis, luego de este año es el 14 y espero veros a todos por ahí. Sí, si queréis hacer alguna pregunta ahora. ¿no? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? <risa> bueno, pues terminamos aquí, ¿vale, chicos? Muchas gracias.